Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy, reiterar que hoy es viernes y estamos a 16 de abril del año 2021, después de esa importantísima participación como siempre, como cada viernes, de nuestro querido amigo el doctor Octavio Lister en ese segmento en contacto eh, con el mundo. Decíamos nosotros al principio cuando anunciamos el contenido del programa que hoy es viernes y nosotros pues intentamos, ¿eh? hacemos lo que podamos de que Para los viernes que se un sea más un poquito más light, más relajado, ¿verdad? A veces es imposible hacerlo porque con tantos temas eh, que tratar y compartir con todo nuestro público se hace un poco difícil, pero yo creo que hoy sí nosotros lo vamos a lograr, ¿verdad? Le vamos a dar encanto a la cámara, porque imagínate, todo feo. decíamos nosotros que vamos a tener la presencia, la, la agradable visita de esta joven verdad que es de nuestra provincia, Duarte, y estará próximamente participando en este importante concurso de mi belleza del Caribe, y ella es Nayeli Tejada, que nos estará representando en este concurso, y de, y de seguro que de ser la electa, ¿verdad?, entonces pasará a participar en Busca de la Corona, que es eh, mi Reina Intercontinental, evento que se estará llevando a cabo en Costa Rica. Y desde ya nosotros debemos, pues, trabajar para que Nayeli sea... No solamente es la representante de Duarte, pero para que sea la representante de la República Dominicana. Así que saludamos y le damos la bienvenida a nuestra ya querida amiga y nuestra representante Nayeli Tejada. Y querida, bienvenida a Contacto gracias, Diario. Gracias, gracias. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes y un honor también con el público y poder darle las, las informaciones que ellos desean conocer sobre el concurso, por si alguna más adelante desea también representar nuestra hermosa provincia. ¡Qué bueno! Sí. Eh, vamos, vamos a iniciar, Sergio y Nayeli, este conversatorio. hablando un poquito de cómo Nayeli eh, pasa a ser nuestra representante por la provincia de Duarte, en este concurso de mi belleza del Caribe. Para mí, desde muy pequeña, yo admiraba a todas esas chicas, o sea, modelando y también como muchas personas las admiran de forma positiva. Entonces yo decía, me encantaría estar en ese lugar, de verdad que sí. E incluso yo, lo que me motivó más a estar en ese concurso fue Nash, Nash la Boga. Ella es una franco macorizana y ha crecido bastante de forma positiva y es un ejemplo para cada uno de nosotros los jóvenes que vamos subiendo hoy en día ok entonces Nayeli eh, ve ves en, este, en este concurso una oportunidad ya tú eres Miss Duarte, o sea cómo se da esa parte de Nayeli ser Miss Duarte cómo lo eligen Nosotras, oh, yo vi el anuncio en Instagram eh, teníamos que ir presencial, eso fue para enero del año pasado Todavía no tenemos no teníamos en el plan de que pandemia. la pandemia tenía sí, sí, sí, exacto. Entonces, yo fui me atreví a ir a Santo Domingo sin ni siquiera conocer nada, sin ni siquiera nunca haber salido de mi Viste provincia? el anuncio y viste, esta es mi oportunidad, sí. sin conocer a nadie, aquí está el anuncio sí, y yo voy para allá. Yo me voy a atrever porque okay. yo puedo y estoy con Dios y puedo lograrlo. Entonces fui, ellos desde que, bueno, en mi caso desde que yo entré de una vez nos atendieron perfectamente, nos dieron un formulario en el cual teníamos que llenar, y me hicieron varias preguntas, en el cual también nos aclararon que ya ha cambiado mucho el reinado, porque ya no buscan belleza, sino inteligencia, comportamiento, como usted se trate con las demás personas. Ya lo de belleza se toma en cuenta, pero no tanto como las demás cosas. O sea, que hay, hay precisamente sí, que sí, una, español, yo le estaba diciendo sí, antes de, a, a, a Víctor, Víctor, pero si un concurso de belleza, no un concurso de matemática ni física, ¿por qué, qué se le hacerle tantas preguntas tan difíciles a las a la, a la representantes? Porque si fuera que vayan a la universidad a, a, a buscar un, de física y matemática. Sí. Ahora, Nayeli tiene la ventaja, precisamente que eso, me, Sergio me lo comentaba antes de, de tú llegar. Eh, tú tienes una doble ventaja, porque aparte de tener la belleza que no deja de ser importante ni deja de ser tomada en cuenta, sí. independientemente del cambio que haya tenido el concurso eh, eso sigue siendo una parte importante de la belleza, pero también la capacidad y la manera, porque eh, no, no tengo entendido que tú no eres una joven eh, qué sé yo, eh, tal vez diestra en, el, en estos medios y veo que te manejas de una manera adecuada, eh, muy, claro, buena. muy buena, entonces yo te qué? felicito por eso, entonces Anayeli ¿cuándo se llevará a cabo? ¿cuándo se va a definir ¿Quién va a representar el en el, el país eh, para entonces ir ya un poquito más allá de la reina intercontinental sí. que será en Costa Rica? Nosotros tenemos ya la fecha planificada que es para el 20 de junio, será eh, la presentación, ver, habrán varias presentaciones, una de ellas será en Boca Beach, Boca Chica, que es la presentación en traje de baño, que por cierto es un muy buen concurso. De todas las de la provincia. Sí, representando provincias. todas las provincias, pero tomando en cuenta también que el concurso notó que tenía que ser, por ejemplo, el tipo de traje de baño tenía que ser completo, algo que, no, que las chicas no se, o sea, no un clásico, se sintieran un traje, descubiertas. Un traje de baño clásico. Que no va a ser un exhibicionismo, sí. sino a mostrar realmente la silueta. Sí, Correcto. Eh, algo que, que, que el público no se siente incómodo y las chicas tampoco. Se trata de Entonces eso. el 20 de junio se llevará a cabo ya esa parte El 20 de junio es ya donde se iniciará se, el concurso se, ¿Se va a definir? ¿Inicia o se va a definir ya en esa, ese día quién va a representar el país? Inicia en Costa Rica. ese día ¿Inicia? Sí ¿Ya que después de esa hay pruebas, otras pruebas? Nosotros tenemos, tenemos un camino un poquito largo sí, sí. porque habrán pruebas en las cuales tenemos que presentarnos delante de jurados y contestar Tendremos también prueba de talento, tendremos. Pero eso no será visto en el público, sino nada más a un, a un jurado, ¿verdad? Al jurado. Será. Sí. Ah, sí, pero ya la presentación en traje de noche, presentación traje de baño, eso se le mostrará al público. Nayeli, el nivel académico de Nayeli, ¿ya terminó el, el, porque jovencita terminó sí. el bachillerato? está en la universidad. Estoy en la universidad, en la UAS. ¿Qué, qué estudia Nayeli? Administración de empresas. Muy bien. Ay, muy bien. Nayeli, y, eh, eh, esta pregunta va a aparecer como si fuese un, un cliché, pero realmente eh, no lo ya tú describías, que desde muy jovencita, muy niñita, pues eh, te gustan eh, este asunto de los de ser una reina, ¿verdad? De hecho, lo eres, aunque eh, tal vez no salga electa, pero de hecho ya eres una reina, porque definitivamente yo no tengo que hablar mucho ni el que no está viendo para verdad sí. darse cuenta de inmediato no solamente por la belleza sino también por la capacidad que tú has eh, mostrado porque sin tener que, que porque tú estás con nosotros aquí de verdad que ha exhibido un comportamiento sin nada de nerviosismo nada no te noto estresada y eso es lo que tú debes mostrar al momento sí. de estar frente a un porque público, la cámara y el jurado claro lo sí. que te va a preguntar de verdad que lo que lo que lo que nosotros hemos visto es que tiene muy buen manejo o está, está decidida exactamente, hacer lo que ella de pequeñita sí. eh, dijo que va a ser eh, reina eh, el, en junio, en julio agosto, concluye el concurso ya de mi de, como mi Duarte tú eres, pues viene ahora a buscar la corona de ser la eh, mis, mi sí, va, reina del Caribe correcto, entonces okay. ya lo eres y nos vamos a Costa Rica eh, háblanos de esa segunda parte ya, eh, ¿Con qué, ¿cuál sería el, el, el, ese entusiasmo con que Nayeli estaría participando en Costa Rica? Eh, o sea, las ganas que Nayeli le va a poner a eso. Realmente yo no me voy tanto por la corona. Yo realmente lo que quiero es, o sea, demostrar que sí se puede, que sí se puede lograr, que sí podemos llegar lejos siempre y cuando nosotros queremos en mi caso ahora mismo yo estoy trabajando para que nuestra provincia se dé a conocer en lo que son los lugares turísticos, por así decirlo, en los lugares que las personas de otros de otros países o de nuestro país pueden venir y visitar, en lo que son la Loma Quitespuela, Rancho Don Lulú, esos lugares que se den a conocer, porque muchas personas tú le pre, les preguntas qué lugares de entretenimiento o familiares hay en San Francisco de Macorís o la provincia de Duarte y no saben decirlo. Y más que nos que no, no declararon una provincia ecoturística. Exacto. O sea que... Tenemos el plan de darla a conocer y eso es lo que yo quiero realmente. Nayeli, por ejemplo, como nosotros? Porque en este caso... Por decirlo de alguna manera, eh, con, este, con este conversatorio que estamos sosteniendo, te estamos apoyando, ¿verdad?, como representante nuestra. Ahora ese público que nos está viendo ahora en este momento, ¿cómo puede apoyarte de manera que tú puedas ser mañana eh, la reina eh, Miss El Caribe? Realmente yo no estoy exigiendo nada. Yo, en mi caso, con las personas que yo he hablado que pueden brindarme algún apoyo, eh, puede ser con la mínima cosa, o sea, puede ser hasta, en mi caso vamos a necesitar traje de noche, que a veces hasta un pasaje para ir a Santo Domingo también cuenta, puede ser la mínima cosa, con lo que pueda ayudar excelente, no hay ningún problema porque es que yo sé en, la, en el momento que estamos pasando y la situación que hay. Y en el caso, por ejemplo, Nayeli, de, de, de eh, sabe que es un, un, un concurso sistema, de belleza, que se van a utilizar las redes y en algún momento votación, llegará ese momento eso, exactamente, eso. que necesitan ese like para una, ya, ya, ya hablo de jurados, los jurados ahí son los sí. que Pero van si, a Pero si también si se llevará a cabo en ese momento, o sea, me imagino que habrá una campaña eh, para que a través de las redes se pueda poder, a Nayeli, ¿P -p podrá. Sí, realmente a través de Mis Belleza del Caribe, y estarán publicando votaciones de vez en cuando, pero realmente es más por los jurados, pero también estarán de venta las boletas, las cuales yo estaré publicando en mi red social. Eh, muchas personas me conocen, muchas personas me siguen, también el público me puede buscar como Nayeli Tejada06 en Instagram, y ahí estarán al pendiente de todas mis publicaciones y de todo el proceso de Mis Belleza del Caribe. Así es. Eh, Nayeli, usted la ven por primera vez, ¿verdad?, en un medio, ¿verdad?, en la televisión. Gracias por, por darnos ese privilegio a nosotros aquí en Contacto Diario de poder compartir contigo y conversar. Es la primera vez de tantas, que de aquí hasta junio, y qué sé yo cuántos meses usted la va a estar viendo, porque la verdad, un, un despliegue, ¿verdad?, eh, por los diferentes programas que tenemos aquí en San Francisco de Macorís, aquí en Telenor. Eh, la va a estar viendo ya... Eh, en los diversos programas. Así que mírala bien para que cuando usted... <risa> ah, ese es Nayeli que nos va a representar nosotros en Belleza del Caribe. ¿Nada? Eh, eh, eh, Nayeli, <risa> nosotros, pues, te voy a pedir otro cliché, como diría Sergio, un amigo de Sergio Romero, eh, un mensaje para esa juventud que nos está viendo y reiterar que al momento de comenzar a publicar, ¿verdad?, esas en las redes sociales buscando el apoyo eh, por Nayeli Pizaki, que nos representa a nosotros en este importante concurso, un mensaje para los jóvenes de hoy en día que valoren o sea que estén más al pendiente de la educación de los de moral que se eduquen más de forma moral porque hace falta ya, ya eso se ha perdido, los valores que de, realmente debe de tener la humanidad se ha ido perdiendo y que no se limiten que cuando quieren lograr un sueño, que se arriesquen a pesar de que quizás en ese momento no se le dé, pero que si se cierra una puerta, como me dijeron a mí, tranquila, que hay tres, cuatro y cinco más que te pueden abrir, que te pueden dar la oportunidad. Eso es lo que yo le aconsejo a los jóvenes. Qué bueno, Nayeli, mi querida, gracias, gracias de verdad por darnos a nosotros el privilegio de tenerte aquí por primera vez en este espacio y... Tal vez poder ser una puerta que se abre de las tantas que se te van a abrir a partir de este momento. De hecho, te reitero, ya eres una reina porque tiene todas las condiciones para representarnos. De hecho, ya nos representa como sí. provincia de Duarte para representarnos ya en un concurso a otro nivel. Gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer y un orgullo representar mi hermosa provincia de Duarte. Qué bueno. Nayeli Tejada estuvo con nosotros en esta parte del programa, yo le decía que vamos a hacer el intento nosotros y creo que lo logramos hacer hacer un viernes ya <risas> más relajado en la antesala del fin de semana así que vamos a una pausa y de regreso venimos ya con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla como siempre, tratado de hacer con la mayor objetividad posible así que no le cambio que en breve regresamos